Muy buen día queridas familias, quiero agradecer a todas las personas que comentaron, que dieron like, que hicieron algunas preguntas, quiero mandarle un saludito a Freddy Alexander Fonseca, a Luz Marina Forero, a Jairo Cardoso que nos alimentaron con sus comentarios, a todos los que nos dieron like y particularmente a Lina López. Lina es una mamá que hace parte de COPAE, una asociación de familias que luchan por la calidad de la educación de sus hijos. Y ella me preguntó, Michael, ¿tú con esas ideas por qué no montas un colegio? Y quise hacer este video para poder contestar esa pregunta. Y la razón por la cual yo no monto un colegio es porque la falta de libertad en educación en Colombia lo hace muy costoso. Tú no puedes montar un colegio virtual, no te dan la licencia de eso. Hubo un momento en la historia de Colombia en donde solamente cinco colegios tuvieron la posibilidad de crear colegios virtuales, pero ya no dan licencias para eso. Es decir, que tienes que tener una planta física para poder montar un colegio. Sumado a esto, todas las regulaciones, todos los impuestos y todas las exigencias que hacen las secretarías de educación hace que los colegios no sean rentables. Es decir, en Colombia... El negocio de la educación no es un negocio. Muchos colegios lo que hacen es mejorar su modelo de rentabilidad a través de los restaurantes, los uniformes o servicios adicionales. Pero el precio más grande que hay que pagar para poder montar un negocio es la libertad educativa. Tú si eres el dueño de un colegio no podrías por ejemplo eliminar matemáticas o ciencias o sociales para desarrollar un modelo como el que yo les planteé el día de ayer. Y les voy a poner un ejemplo. Yo he asesorado a más o menos 5.600 maestros en 260 colegios desde la Guajira hasta la Guainía. Y una vez tuve que asesorar a un colegio que se llama Incol Ballet. Es un colegio increíble que queda en Cali que forma bailarines de ballet y los exporta a Holanda, Bélgica, Italia y Alemania. Y una vez la maestra de matemáticas le pidió a la secretaria de educación que dejara de enseñar dos horas de matemáticas para aumentar las horas de ballet para los chicos de décimo y once. Adivinen qué les dijo la secretaria de educación. Eso es imposible. Luego elevaron esta petición al Ministerio de Educación y claramente el Ministerio de Educación tampoco les dio la autorización. Es decir que si yo montara un colegio yo tendría que enseñar los 1.369 estándares curriculares y no me podría salir de ahí. Y claramente yo no quiero eso. Y frente a este aspecto quisiera dar la enseñanza del día de hoy. Y es ¿qué hacemos frente a la adversidad? Frente a todas las regulaciones que existen, pues claramente uno podría enojarse, decir que estos gobiernos solamente quieren la educación para ellos y que no se puede hacer educación. O transmutar estos obstáculos en sabiduría que me permitan construir una educación actual, relevante y disruptiva. Que incluso utilizan colegios para mejorar su oferta educativa. Yo decidí convertir esos obstáculos en escalones para cumplir mi sueño que es formar a 3 millones de niños para que sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida en 90 países hasta el momento llevo 2700 en 14 países yo elegí aprovechar la oportunidad notable que me ofrecía la adversidad mi mensaje de hoy es que incluso la tragedia las situaciones que incluso te rompen el corazón pueden mejorar tu vida cuéntame en los comentarios cómo te pareció el video del día de hoy ¿Cómo manejas la adversidad en tu vida y cómo le enseñas a tus hijos, sobrinos o los niños que están a tu alrededor a manejar la adversidad? Y recuerda, el futuro es libertario.